Bien, haré un unboxing que no pueda fallar, pero no quiero que salga una carta repetida en el mismo sobre, ni que salga un Mecha Armor Stranger, ni un Mecha Armor Defender, y que Darth Vader pueda salir. Oh, oh Scarlet Witch, sí, claro que sí, un Scarlet Witch. ¡Derechito a Luis, Somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de la caja número 12 del juego de cartas coleccionables de Fortnite. Vamos a estar viendo entonces todas las cartas que puedes conseguir en esta primera expansión, en esta primera expansión del capítulo 2. Un nuevo comienzo que salía ya hace bastante tiempo, ya hace un par de añitos, con los primeros skins más grosos del juego. Vamos a ver entonces también la apertura de un par de sobrecitos de la colección número 25 de Fortnite. El capítulo 3, la temporada 3, buena hora. Onda. El principio de la temporada 2 del capítulo 2 y del capítulo 3 lo veremos a continuación en este videazo. Somos RC y queremos agradecerte por vernos, queremos agradecerte por seguirnos, queremos agradecerte por ser parte del canal. Ahora estamos en modo punk, en modo Deadpool Punk. Por eso queremos saludar a quienes nos mandan Saludos siempre en nuestros comentarios A quienes siempre están ahí escribiéndonos En Instagram, muchas gracias para Baltasar Torres que nos escribe desde Chile Aguante Chile, aguante Desde hace poco, desde hace un buen Tiempo que están llegando mangas De Argentina, se están vendiendo en Chile, así que Un abrazo enorme a los amigos del Manga de Chile, otro saludazo Para Benjamín Bacoya, también nos escribió Para Picotube, también Para Bauti Pro 2012 m Que nos sigue desde hace Rato de hace tiempo, y para nuestro primer miembro honorario Elías Maldonado, un super feliz mega cumpleaños adelantado, un super mega cumpleaños adelantado para Elías Maldonado, nuestro primer miembro del canal. Ahora sí, ahora sí, arranquemos, arranquemos por la caja número 12 que ya vemos que en la portada tiene a varios personajes con mucha facha. Ella, ella me recuerda a uno de los personajes de, de Marvel, de Marvel Studios, que está buenísima, ah, de Marvel Studios todavía no, pero de los cómics de Marvel, que es la jefa de la organización que protege al planeta al planeta tierra de amenazas extraterrestres después tenemos una con skin de vaquera otra con skin de soldado otra con skin de super armado y de fondo, en la parte de atrás de la caja, vemos las diferentes colecciones que se vendían hasta ese momento. Las primeras 11 colecciones de Fortnite que te podías encontrar en todos los kioscos. Que al día de hoy ya se empezaron a reimprimir varias de las cajas de las primeras, así que lo puedes conseguir al igual que nosotros. Y los sobrecitos de la colección del capítulo 2 de esta colección número 12, ya vamos a conseguirlo. Vamos a buscar un lugar específico que esté lleno de cartas de Fortnite. Y ahí sí, vamos a buscar los sobrecitos de las colecciones anteriores. Porque... Recuerden, los sobres de las colecciones anteriores Tienen las cartas con los efectos metalizados Con el efecto dorado O con los colores flores originales de las cartas Ahora sí Antes que nada, queremos agradecer A mi cabeza, que nos agradecer también A nuestros auspiciante de esta ocasión Que no es nada más y nada menos que nuestro amigo de siempre Café la morenita Que no se acaba nunca, que es súper intenso Y que te rinde muchas tazas Te va a servir cuando seas grande Cuando sos chico, no, mejor tómate una Coca-Cola Cuando sos chico, o algo más natural Pero bueno Vamos a abrir entonces la caja número 12 con este color que está buenísimo, es un color naranja flúor con patrones ahí triangulares con líneas celestes que también son flúors, así que recopan. Y una vez que lo abrimos nos encontramos con el contador, el computador de cartas que nos dice que esta colección empieza con el 1905 hasta el número... 2080, un montón de cartas que te puedes conseguir todos en los sobrecitos pero bueno abrimos la caja también y encontraremos algunas de las imágenes de los personajes que vas a poder encontrar en estas colecciones no vamos a estar copiándole la forma de hablar a, Luis, a Luisito Comunica Pero estuvimos viendo mucho Sonic Estuvimos viendo y reviendo la primera película de Sonic La segunda película de Sonic que vieron? Tiene el doblaje latinoamericano de Luisito Comunica del super youtuber que ahora está por todo el mundo Recorriendo los McDonald's de todo el planeta Así que algo de su voz se nos habrá pegado Pero no se preocupen Se nos quita Vemos otra película y se nos quita Ahora sí Tenemos la primer carta de esta ocasión el Infinity, el Infinity que está buenísimo, esa cara es súper cómica, tipo puño, con 930 puntos de tecnología, nada más. la carta número 1913 de esta colección. Seguido por Raxi, completamente oscuro, se parece mucho a los de Freddy's Snice. no sé si vieron ese juego, con 940 puntos de tecnología pura, está re macabro, tipo tijereta, seguido por... Nananana... Na, na, na. La tenemos a Remery, está ahí para cuidarte, está ahí para curarte Con sus 925 puntos de resistencia tipo tijera Super genial la gorrita médica Seguida por... El replay, el replay que está todo gelatinoso, gelatinoso como nosotros, que estamos a 6 grados, a 6 grados en la capital del fin del mundo. Es increíble, pero bueno, sabemos que hay lugares más congelados, como donde los pingüinos bailan, donde los pingüinos nadan sobre las calles. Pero bueno, acá tenemos uno, una carta de 905 puntos de resistencia, la del bueno de replay, seguido por la mascota Kibo o Kyo sería, la mascota Kyo es como un gatito virtual que no te va a ensuciar la casa pero te va a dar el mismo amor que tu amigo Gatuno con 765 puntos de tecnología está buenísimo, me encantan las mascotas, las mascotas virtuales después tenemos el ala delta Night Flight para volar de noche, para volar con de todo tiene 840 puntos de tecnología y si escuchan ese ruido de fondo es porque estamos haciendo las primeras hamburguesas del mes. Las primeras hamburguesas del invierno. Las hamburguesas que Dios nos va a dar energía para seguir yéndonos derechito al vicio. ¿Y qué nos encontramos? Pues la mochila Pato Master. Pato Master con 850 puntos de tecnología. Me encantan los patitos. El pato Donald. El pato Lucas. Todos los patos son geniales, ¿no? ¿No? Pero bueno, arre. ¿Qué otros personajes patos existen que sean copados? Como el tío Macpato. Los pequeños sobrinos Macpatos. A ver, tenemos acá la mochila Rock Spider Shield Con 940 puntos de tecnología, nada mal Como si se le hubiese roto, como si le hubiese roto parte de una nave espacial para protegerse Pues tenemos al Hotwire Ya vemos que tenemos un par de skins que ya tienen toda la onda Este tiene 825 de ataque y 885 de tecnología Una máscara como la que utiliza, como la que utiliza Quill en los Vengadores En los Guardianes de la Galaxia Después tenemos a Turk, el turco, con esa barba turca, y ese es, bueno... ¿Qué tiene? ¿Tiene una caña de pescar? Está a punto, está preparadísimo para madrugar e ir a pescar con de todo con 950 puntos de ataque. Ya verán que en la caja en la caja número 12 ya tenemos cartas con buen puntaje para pelear. No como las primeras cartas, pero ya en la 12 ya tenemos muy buen puntaje. Después tenemos Eternal Voyager. Este, este chabón es el Ghost Rider místico del Fortnite. Con 895 puntos de ataque y 900 de tecnología. El Calaveritas. El Calacas. Después tenemos al Misha Tigre Yu. Que está ahí con el traje de. ¿Cómo se le llama el traje que utilizan los Karatekas? Mmm. Yodo, Shudo, no lo sé Si estudias artes marciales y si estás viendo esto por casualidad Porque el algoritmo de Youtube te lo dijo Comentanos debajo en el comentario Cómo se llama el traje que utilizan los karatecas Y tiene 555 puntos de ataque Wow, está bastante copado Seguido por... El agujero negro, el agujero negro que se chupó a, a Homero cuando se volvió 3D con 990 puntos de tecnología. Esa referencia capaz vos no la conozcas, pero tu tío sí, te lo aseguro. Seguido por... La mochila Win. No es la mochila de las revistas láser que estuvimos abriendo todo el tiempo Es otra mochila No es la mochila de la revista láser censurada que tuvimos que adaptar para poder contrártela Sino que es otra, otra más dorada Y que tiene, tiene un pequeño girasol, un pequeño sol en la espalda Con 860 puntos de tecnología, me recontra, sirve Seguido por... El smoothie La bebida que... O sea... El emote es bastante rico, es un licuado, es un batido, es fresco. Recontra sirve, en invierno te lo debo, te lo recontra debo en invierno, pero en verano es buenísimo. 875 puntos de tecnología es súper refrescante, ahí lo vemos refeliz. Seguido por el pico Shark Cycle. Shark Cycle está copado, es un pico psionico, con 910 puntos de resistencia, nada mal. Seguido por, esta sería la mejor carta de toda la caja. Porque tiene estilo, porque tiene fuerza. Es la Cameo. La Cameo que tiene un pelo ahí, transcendental, Buenísimo, con 875 puntos de tecnología. Me recontra, sirve. Seguido por... Ahí ya saqué la otra. El Hot House. El Tomatoso. El Tomatoso Bigotoso con 835 puntos de ataque. Y 840 de tecnología. <coughs> Dios, me está inundando el aroma, me está inundando el aroma de hamburguesas que estamos haciendo, hamburguesas al vapor, se está llenando la habitación de vapor de hamburguesas, no No se lo imaginan, o sea, esto nos va a dar energía para todo el invierno, y después tenemos al Scratch, el misterioso Scratch que, mira, no quiere mostrar su cara, es un asesino super serial con 900 puntos de ataque, modo ninja tipo tijera, está buenísimo, Después nos encontramos el Graffiti de End is Night. El fin es de noche Con 750 puntos de resistencia Un Graffiti muy pero muy para advertirte Después nos encontramos con el Fusil de Asalto Crescendo Un Fusil de Asalto, esto mira, es gracioso Porque es un fusil con forma, vieron Con forma de MIDI, con forma ahí de... de ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama comúnmente acá en Argentina? Ah, pero está buenísimo, de teclado Con forma de teclado musical tiene 925 puntos de tecnología Pero lo gracioso chicos es que Vos te encontrarás un montón de cantantes Re geniales acá por ejemplo Por ejemplo lo tenemos a Pablito Lescano Que tiene Un teclado con forma de AK-47 O sea con forma de arma y acá tenemos el arma con forma de teclado Es terrible, es buenísimo Pero sí, estamos, Está genial Encima, lo, lo loco es que él sabe un montón de música Él realmente sabe música, la produce La arma, es genial Después tenemos la mochila, Mochila Nibbles, la mochila de Dangan Rompa, un conejito negro y blanco con 900 puntos de tecnología tipo tijera. Seguido por el pico Star Strike, Star Strike ya es muy espacial, está buenísimo, con 880 puntos de resistencia tipo tijera, el fondo violeta le da mucho más contraste. Y después nos encontramos con más contraste, arre que no, tenemos el ala delta Badwin está genial es la nave que utiliza Batman en varias de sus películas, la clásica, con forma de vampiro, bah, mentira, de vampiro no, con forma de murciélago, con forma de la batiseñal que tiene 960 puntos de tecnología, nos saldrá en la colección 12 otro Batman tipo tijera, ya lo veremos. Después tenemos la fusión, la fusión encapuchada, no sé si se dieron cuenta de que hay muchos personajes encapuchados en Fortnite. Como que aguante las capuchas, como que siempre que haya frío, se pone en una capucha. Y tiene 925 puntos de resistencia, nada mal. Seguido por... Otro enmascarado más, el Toxic Tagger Toxic Tagger que está ahí para intoxicarte con de todo para decir Nuestra relación no se puede romper, pero aún así somos mejores estando juntos El tóxico que no te quiere largar o que te envía poemas todos los días Dios, tiene 900 puntos de tecnología y 10 tipo tijereta Seguido por la... Mira, Jordi tiene la cara de la relación tóxica con Toxic Tagger Jordi es como, ¿Cuándo lo voy a dejar? ¿Cuándo me voy a cansar? ¿Cuándo voy a seguir adelante? Pero bueno, están hechos el uno para el otro, con 900 puntos de ataque. Ambos son tipo tijeretas, ambos están destinados. Pero bueno, después nos encontramos el paso de baile del rebote de Billy. El rebote de Billy para poder tener 790 puntos de resistencia. Ahí la tenemos a Jorni bailando cuando por fin dejó las cosas atrás y se volvió abogada, arre. ¿Por qué le inventaba toda una historia? ¿Por qué? Pero bueno, tenemos después el fusil de asalto Blaster Bailongo para bailar con de todo, para bailar disparando a puro ritmo. Había un videojuego que tenía armas así musicales que estaba bárbaro, estaba buenísimo. Después lo tenemos que conseguir, pero te pide mucho, mucho para la compu, para nuestra pequeña tostadora. Y este tiene 975 puntos de tecnología seguido por. La mochila Moto Case. La mochila Moto Case con el llavero de Mirá ando en moto. Con 710 puntos de tecnología. Seguido por. Ya estamos con las últimas cartitas. Y ya abrimos los sobres. Tenemos la mochila Exoespina. Para poder darle poder a tu espina. Básicamente es eso. Para darle poder a tu espina dorsal. Con 850 puntos de tecnología. Seguido por. El pico Lazer X. Lazer X que está bárbaro. Es un pico bien místico. Al estilo vikingo. Pero, pero. Con el poder del sol Con el poder de la revista láser Con 855 puntos de ataque Entonces vamos a encontrarnos Un montón de cartillas muy copadas A los tóxicos de siempre A la navecita de Batman Ahí tenemos al fusil Tenemos el camino. Tenemos un montón de personajes gatitos cibernéticos Muchos personajes grosos en la caja número 12 Y seguramente en los capaz Vamos a encontrarnos más locuras Más personajes que no lo conseguís al día de hoy en los actuales sobres pero bueno, pero bueno todavía hay más, todavía hay más para mostrar tenemos los sobrecitos los sobrecitos de la colección número 25, todavía no conseguimos el Darth Vader, no queremos ir a cambiarlo porque queremos que nos salga queremos romper con la maldición, con la maldición de las cartas clonadas de los de la legión de clones, de la guerra de los clones de cartas que nos viene saliendo, Darth Vader no quiere salir y quieren que nos salgan dobles, me llega a salir un meca armor strike de nuevo y me vuelvo loco pero bueno vamos a abrir, vamos a abrir y vamos a ver si esta vez esta vez se rompe la maldición del Dark vader vemos tenemos nada na, na. encima es re fácil de abrir el sobre ahora es re fácil cuando a veces es difícil pero no tiene cinco cartillas por dentro a veces puede ser seis a veces puede ser cuatro y la primera de todas es la mochila Targeted Tally, con 810 puntos de tecnología, bastante bien, una mochila ahí con pequeños blanquitos como para que le disparen. Después tenemos The Ordered Winspan, con 840 puntos de tecnología, esta ya es la tercera vez que nos sale, seguido por... El paso de baile, Conjure Weapon, conjura armas místicas para atacar al enemigo, con 845 puntos de resistencia, tipo tijera, nada mal, me recontra, sirve, seguido por, ya vemos una carta, de fondo flor. es el Nice Stormen la tormenta del guerrero, una de las armas más poderosas, con 950 puntos de ataque, y el efecto, el estilo del efecto flor de fondo me gusta mucho, el contraste ahí de los colores, me recontra, sirve, y tenemos... <coughs> El ala delta, Alitech Plasma Wings Las alas de plasma Las alas tecnológicas te darán 995 puntos de tecnología Me recontra sirve Muy potente, muy potente Entonces nos encontramos con dos armas épicas Un paso de baile Y bueno, todo una Todo un sobre de objetos De objetos señores, de herramientas Ahora vamos por la siguiente Y es, y es, y es Decime que es Darth Vader Decime que se siente Vamos a ver, tenemos acá el sobrecito como siempre No me estás engañando, no sos un clon, ¿no? No sos un sobre clon Tenemos cinco cartillas Y... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡En tu cara! ¡Sí! Es exactamente este tipo de emoción el que buscábamos al abrir los sobres Porque sí, porque podés canjearla, porque podés comprarla Pero encontrarla en un sobre es como... Ah, o sea, me duele la casa tanto, de tanto caminar hoy, pero sí. Que la fuerza te acompañe. Luke, yo soy tu padre. Sí. Ahora sí. Dios. Dios. Le dije... Uy, Dios, no, me estoy llenando de monóxido de hamburguesa ahora, de vapor de hamburguesas. Pero ¡oh, Dios. Ahora sí, ahora sí, después de un largo día, después, recién empezamos el día, pero ya van a ver por qué le decimos esto, porque grabamos un nuevo video que ojalá lo vean chicos, es gracioso, pero Dios. Y nos encontramos al Darth Vader, lo demás ya no importa, cerramos todo el antro, ya está, arre el último sobre, no importa, arre que sí, no, sí, ya lo vamos a abrir, pero, no, qué belleza, qué golazo, Míralo. Míralo al Darth Vader ahí, utilizando la fuerza oscura! Con los 860 puntos de ataque, 800 de resistencia y 840 de tecnología. Vamos a ver, vamos a ver... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos encontramos? Tenemos el ala Delta Fundacional Brela, uno de los paraguas de, de Foundation con 725 puntos de tecnología. Nada mal, un paraguas que puede ser utilizado como arma. ¡Claro que sí, Darth Vader! ¡Claro que sí! seguido por Wanda's Cloth, la capa de Wanda, la capa mística brujil de Wanda Maximoff, de Wanda, la Scarlet Witch, pero esperen un segundo, si tenemos la capa de Wanda, eso significa que sale Wanda en esta colección? Que vamos a encontrarnos Scarlet Witch en esta colección de sobres. ¡Ah! ¡Me vuelvo loco! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Naye! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Vamos a tratar de conseguir a Wanda. Vamos a empezar la búsqueda. ¡Ofic Empezamos oficialmente la búsqueda de Wanda. Así que no te lo pierdas. 820 puntos de tecnología. ¡No! Seguido por... <coughs> El Moon Knight Cloth, tenemos ahí la capa de Moon Knight de nuestro guerrero con triple personalidad, que tiene 930 puntos de tecnología. ¡Qué genial! Seguido por la Task Force Rio. Que está bastante copada la Task Force Rio. Con 960 puntos de ataque. Y 740 de resistencia. Una muy linda. Y muy copada. Y muy poderosa carta. Pero este es el Dark Vader, Es el que se come todo. Con un fondo amarillo. Fluor. Con franjas ahí también amarillas un poco tonadas. Todo épico. Es simplemente épico. Épico este Dark Vader. ¡Ah! ¡Dios! Pero sí, lo vimos acá, lo vimos acá en vivo Lo vimos acá, no lo abrimos a otro lugar ¡Ay Dios! Me encanta, me encanta Pero bueno, vamos por el siguiente ¡Vamos por el siguiente! Y es... Nada más, y nada menos que el último Sobrecito Ahora llega a salir, mira, sería milagroso que salga Otro darby Vader, pero si sale Scarlet Witch ya estamos súper felices Cinco cartas, cinco cartas Vamos a dar vuelta y la primera Que nos encontraremos es... El pico All Tech Staff. Un pico para pegar a aquellos que tienen tecnología. Con 810 puntos de ataque y 810 puntos de resistencia. Seguido por otro Moon knight dos Ya tenemos dos juego, juegos de sábanas. Dos juegos de sábanas del Moon Knight. Con 930 puntos de tecnología. Seguido por... Qué tenemos acá, ¿Qué nos encontramos Nos encontramos otra vez a la tormenta A la diosa de Wakanda A la diosa de los X-Men Y del clima Con 965 puntos de tecnología Y ese peinado super moderno Se dio por el Wilder Al Wilder ya lo vimos anteriormente Con 960 puntos de ataque Lo vemos ahí Tirando facha con gorrita Y por último, la última carta de esta ocasión Es el Serpicus de Golden Band una señal de dragón para los guerreros, para los guerreros de artes marciales con 825 puntos de tecnología tipo tijera acá nos encontramos entonces cartas copadas, pero ya las tenemos, ya las teníamos pero no importa, nos conseguimos Saldar Vader, sí, nos conseguimos Saldar Vader y estamos emocionados porque puede ser, puede ser que nos encontremos a la Scarlet Witch somos RCCINE, y si vos tenés una Scarlet Witch, comentanos abajo del video para ver que es real, para ver que realmente está acá, que está en esta colección. Ahora sí, somos RCCINE y nos vamos bien derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, mientras estás esperando que te lleguen las notas finales del colegio. Y nos vemos en una próxima ocasión, siempre, derechito al vicio. Cool.